Realizar el trabajo y arriesgar la vida de los que realmente no podemos dejar de trabajar, dice ella. No, no es la forma ni el momento, dice Larisa. Tenemos otra llamadita, muchachos. Mira, tenemos al diputado. Adelante, buenos días. Un momentito, tenemos al diputado Nicolás Hidalgo aquí en la, en la línea que nos está llamando. Están activos los funcionarios hoy. Buenos días. Buen día, diputado. Nicolás. Buenos días, ya Buenos días, doctor Amado José Rosa. Buenos días, Buenos días Carolina. Día, Nicolás, ¿cómo andas? Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Miren, nosotros, como representante de nuestro gobierno de turno, queremos decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que en el día de hoy, ciertamente para todos, tenemos conocimiento que se está desarrollando un proceso huelgario y que lo encabezan eh, los dirigentes llamados Jacobo, Camarada, entre otros dirigentes... que entienden que la Constitución le faculta a realizar esos movimientos huelgarios... exigiendo demanda prioritaria de la población de San Francisco de Macorís. Para mí merecen todo el respeto, como personas, defensores de esas reivindicaciones. Pero en estos momentos realmente no estamos de acuerdo con ese movimiento huelgario. Hay miles de razones por no, porque nosotros no podemos en estos momentos Ay, madre, estar de acuerdo con esos dirigentes populares. Con todo el respeto que me merecen, debo decirle, que en el día de hoy nosotros vamos a sostener en la mañana de hoy una, una reunión, un encuentro con ellos, con la esperanza de que ellos entiendan que nosotros como autoridades estamos de su lado, estamos apoyándolos en esas demandas, en esas exigencias sociales que ellos están en este momento exigiendo. Y quiero decirle a este pueblo que yo no estoy de acuerdo con algunas participaciones y posiciones que fijan las autoridades de mi gobierno. En primer lugar, no estoy de acuerdo con el individualismo. Nosotros como funcionarios... Cómo así, ¿Cómo así, diputado, ¿Qué está pasando, Nicolás? Sí, fíjate, Yayán, y pueblo de San Francisco de Macorís, el país... Nosotros, como funcionario y dirigente y representante de este gobierno, debemos sentarnos todos unidos en una mesa de diálogo para esos foldes de exigencia individuales que nosotros le entregamos a los ministros que nos representan con las obras que demanda esta ciudad. No debe ser Nicolás Hidalgo que se aparezca donde el ministro de Obras Públicas con un folde debajo del brazo exigiéndole que le afaten y que le acondicionen las calles de Campo Fernández porque yo vivo en Campo Fernández. No debe ser así. Nicolás Hidalgo debe entregarle al ministro de Obras Públicas conjuntamente con el senador, con los demás diputados, con el alcalde, con toda la sociedad de San Francisco de Macorís todas las demandas que exige la sociedad franco-macorizana pero todas juntas para de ese paquete de obra conjuntamente con la sociedad civil exigir las prioritarias las que el gobierno de turno puede hacer de inmediato el dirigente y las autoridades que no tienen la capacidad para ponerse de acuerdo lamentablemente Sucede lo que está sucediendo hoy día en San Francisco de Macorís. En conclusión, Nicolás, bueno, entonces, usted dice que el PRM eh, o los representantes locales del PRM no ha sido posible ponerse de acuerdo. De acuerdo. Lamentablemente no ha sido posible ponerse de acuerdo para sentarse en la mesa de diálogo y exigir ponerse de acuerdo conjuntamente con los convocantes, con los dirigentes comunitarios para hacer el pliego de demanda y ponerle al gobierno junto todos la demanda prioritaria que todos la conocemos de este pueblo sí. no es posible que individuar el estado, el gobierno especial los ministros de obras públicas, de INAPA y todo lo demás tengan casos individuales Mue. no es posible yo abogo y respeto la posición de cada funcionario, pero no es posible individuar, trabajar con las obras que demanda este pueblo. Bien, gracias Nicolás, muchas gracias por gracias la llamada. A Hidalgo.